Como siempre me toca trabajar, no hemos ni empezado la ruta y ya me ha venido uno destubelizado. ¡Me cago en... Saluda, anda, saluda. <risa> <risa> salí, salí por primera vez en los videos. <risa> William, no has hecho pista, <risa> para que <tuviera risa> Esto es para que tenga recursos. Toma, ojo, oh, al Toma. Si no quería venir a la <risa> ruta, <risa> venir a <risa> la <risa> Si no va... <risa> Termino de arreglarle la bicicleta a este y digo, bueno, alguien más necesita reparación. Como ha pasado, al 100% no lo sé. Lo que... Estaban las dos ruedas puestas en el soporte. Estaba el Pero piñón, rápido, rápido, el piñón o sea, un pódico enganchado con, con el radio. Y lo ha arrancado. Me cago, y, y, lo ha y al sacar todo. la rueda, ha hecho de repente pa, se ha desenroscado y y aquí estamos. Instrucciones, <risa> instrucciones para montar un ratchet. El muellecito aquí, el cacharro está en el medio. Está aquí. Y ahora cogemos esto y lo ponemos aquí en el piñón. Con lo fino hacia el rache. Y haces así. Solucionados todos es tus problemas. ¡De Zaragoza! ¡Danos, Alberto! Bueno, pues qué vamos es, a hacer hoy? Vamos a hacer el cañón del val, saliendo lo... desde Arreda hasta llegar al Pantano de los Fallos y luego... Ascenderemos hasta Vozmediano a ver el nacedero del Keiles, el segundo nacedero más grande de Europa en cuanto a caudal. Oh, ¿eh? y, de allí, a y de allí volveremos ya por la almohuela otra vez a Muy buenos días, volvemos a la falda del Moncayo, pero esta vez en vez de la zona sur, estamos en la zona norte. Oye, ¿cómo se llama este cañón? Cañón del Val. Cañón del Val. Bueno, pues esto es una salida de montaña, yo aquí voy con la Gravel. Y es que no lo dije, pero en el Gigante de Piedra se me fastidió el amortiguador. Los últimos 40 kilómetros me quedé sin aire y, y lo tuve que hacer con el amortiguador bloqueado. Y me ocurre como tantas piezas de la bicicleta que no hay repuestos y no hay amortiguadores nuevos. Entonces me tengo que esperar hasta que el stock se regularice. ¿Y esto qué es Alberto? Es la cascada. Vamos a en la cascada. cascada. A la cascada el... el... lo ponía en el cartel pero esto viene del desagüe de águila no? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Hop! no, no, Mira que son bonitos los sitios cuando se le ven Aprovecho para comentaros que durante este verano voy a ir cargadito de pruebas y de vídeos Para el día 24 me voy de nuevo a Julbe, A la BTT masada de Julbe. Terreno duro, ¿eh? 2.600 metros en 80 y no sé cuántos kilómetros Ya está bien, ya, para una mala gana Y también para el 8 de agosto me parece que es Albarracín, La Berrea Bike Race Ahí estaré con el compañero Mikel Carretero el bikerracer a darlo todo así que unos cuantos vídeos nos espera este verano cuidado cuidado cuidado Víctor, preséntate un poco, cuéntanos un poco tu historia. Pues nada, cansado de salir solo, digo, voy a coger un globo idea, Mira, tuve la suerte de entrar oh, con ustedes, los lobos. Muy bien, hombre. ¿Y dónde eres? Cuéntanos eh, de dónde eres. Yo soy canario, ah, soy canario. guanche, concretamente de Tenerife. Muy bien. Pues nada, ¿qué te está pareciendo la ruta? Bien, bien, sí. bien. baja, ¿no? Creo que es chula. Sí, muy chula, muy chula uh -huh. la, la ruta, muy buen ambiente. Sí, hombre. Esto es el manantial más. segundo manantial más, más grande de Europa. ¡Hala! Oh, ¿Cómo va a ser el segundo manantial sí. más grande esto? Un nacimiento más caudaloso. ¡Hola! Cuéntanos Carlos, ¿cómo has visto a Fernando subiendo con la Gravel? Pues hombre, lo he visto... Pa, no sé qué dependiente de, de habría, pero igual veintitantos tantos por ciento. Ha comentado Mario que había mucho rato al 19%, 19 18, 19, 20... Joder. Y estos si iban con el 32-50, sí. y con el 51, y aquí con el, <risa> el 40... <risa> sí. 40-42... Hier Todo hierro... Ah no, para, que es un 44... <risa> joder. Que es un 44. <risa> joder. Eh, y las ruedas... y las ruedas slicks... Me buena, la terreno cero... Mi amor. Aquí un autóctono de la tierra. Vamos a presentar el parque natural de la dehesa del Moncayo. Cayo. Escolta, no te rías, Phil de put. <ríe> Mis <ríe> follos catalanes se van a cabrear, eh? Moncayo, el monte, Montcayo, el monte calvo. No me voy a decir porque no tiene gestación. Eso, Eso sobraba, eh, Fernando. ¿Qué vas a esperar de él? ¿Qué vas a esperar? Eh, de estas cosas. Cuidado. Lo en el suelo. Y... Bueno chicos, ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle al like, suscribir, ¡Hola! ¡Venga! ¡Espera, ¡Este también! Vale. ¡Y yo! yo! Por cierto, tenía pendiente realizar el sorteo del mayor de la gigante de piedra. Entonces vamos a elegir aquí. ¿dónde? ¿Quién es el notario? Ha este. Mira, y aquí tengo los papelicos. Eh, Saca eh, un papelico, eh, eh. a ver a quién le toca. Eh. Venga, notario... Vamos Date a ver. prisa que si no... A Mario Echeverría le tocará otra vez. ¿Eh? Al cabrón ese le toca siempre, siempre le toca el sorteo. Le tocó la bicicleta en la quebrantahuesos, el mayor. Dice, una mano inocente. ¿Puede haber venido con la Gravel hoy? Ya esta no, voy a usar esta. ha acabado la batería. Venga, va. Calla, que estoy buscando mi nombre. Que tú no compartiste ese vídeo. Y el ganador es. León Mora. León Mora. ¿Quién es León No tengo ni idea, ya lo buscaré. Aquí ya, está León. ¿Dónde Pero está León? Es? ¿Saca León. algún otro para que sepa la gente yo, yo, yo, que, yo, yo, que, que no es trampa? Yo, haz otro vídeo. Si no van a pensar que es Tongo. Ya está. Miguel Tomás. No, ese ya es ella segundo, ¿eh? Pero, ¿Cómo se llama Miguel o Tomás? Es ¿Cómo que, que sea Bueno, segunda? que eso, que, que, no. <risa> que, que estaban los nombres aquí de todos, ¿vale? Está. Pues ya está.